lógicamente si yo voy a hacer esto en Jarabacoa en este punto hay cierto tipo de mano de obra en Jarabacoa que quizás yo no la voy a conseguir, que quizás esa mano de obra para yo poder hacer un muro en Duz la tengo que traer desde Santo Domingo a Jarabacoa, entonces este costo que es los costos indirectos también está incluido en este precio porque para yo poder hacer esa mano de obra tengo que traerme un técnico de Santo Domingo, entonces quiere decir que en Jarabacoa Quizá ese muro de Chirro o ese muro de Urro me va a salir un poquito más caro, pero si yo entiendo que en Jarabacoa puedo conseguir una mano de obra, un técnico, tanto el material, tanto el material como la mano de obra, la puedo conseguir en el mismo Jarabacoa, pues entonces no voy a tener que gastar este costo indirecto, sino que lo voy a mismo y este costo indirecto se anula, de manera que decido hacer el muro no en Chirro, sino en blo.